Y ya qué dolor hay en el mundo Más. Hay mucho, mucho más amor que hoy Los demás. Tres, dos, más luchas los demás